Bueno, pues estamos contentos, estamos felices de estar una vez más aquí, sus amigos. Sus amigos, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así es, sean ustedes bienvenidos en este momento, en este tiempo que estamos dedicando esto para honra y gloria del Señor y para que ustedes sean bendecidos. Así es, un, un abrazo. Fuerte, un fuerte abrazo, Qué caluroso nuestro amor, nuestro cariño para todos, todos y cada uno de ustedes nuestros eh, hermanos en Cristo, nuestras amistades nuestros familiares, todas las personitas que, que vean este video les deseamos todo lo mejor en estos tiempos preciosos que eh, celebramos año con año el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, así es eh, cada vez que Pasa un año así, o que llega un día así como hoy, pues eh, antes, hace eh, algunos años, eh, yo, yo ni sabía nada. Mi hijo cuando estaba pequeño. Sí, no, pues no. Yo no estaba joven ni me interesaba esto. No, no había llegado sí. la luz de Cristo todavía. <risa> Pero un día nació. <risa> nació amén, vida, amén, así es. Y de ahí para acá. Amén las cosas cambiar Claro que sí, de la, pensar, vamos. La, la percepción que tengo con respecto a lo que es la Navidad ahora. Sí. Y, y todo muy eso. diferente, muy diferente, porque cuando la luz de Cristo llega a tu vida, todo empieza. Todo a cambia. Cambiar. Todo cambia. Todo cambia, definitivamente. Así es. Y, y más que cualquier otra cosa, desearles lo mejor. Claro que sí, les deseamos que viendo. bendiciones a todos, a todos y cada uno de y ustedes. Y tener un momento de oración en un momento más. Sí, amén, amén, Orar, así es. Porque fíjate cuántos eh, han perdido un ser querido Hoy oh, sí, través de COVID o por otro motivo. Sí, definitivamente, este, de, de diferentes, diferentes maneras, diferentes enfermedades, diferentes, diferentes. Sí. Así eh, es. platicábamos con una prima pues eh, con que tiene un tumor en, en su cabeza sí, así que es. la van a operar. Este quedó parte de su cuerpo inhabilitado. Así es. es. Y pues, la ponemos en las preciosas manos del Señor Jesús Porque a Olga, porque nada imposible hay para Él a, a, así es Y cuando Él dice hasta aquí, pues hasta aquí Estamos en sus preciosas manos ¿verdad? Acaban de sepultar a, a un sobrino tuyo Sí, tubio, a Rodrigo, a, a sí Rodrigo, Y ya en, Él está todo desde el allá del Valle En la presencia del, del, del Señor Así es, este, que el Señor sea en la vida de, de toda la familia ¿Verdad? Uh -huh. Que el Señor dé la paz, el comportamiento, eh, todo, y, y, y que sí. sigan, sigan al Señor Jesús, sigan o las así pisadas del es, es Señor lo, lo Jesús. lo más importante. Así que es. Que podamos celebrar. Ahora, si vas a celebrar algo, a ver, con, con un cafecito, hombre. Claro que sí, un cafecito rico, rico, que nos estamos ahorita tomando. Así es. Para uh -huh. refrescar y calentar la garganta también. Sí, <tices> ¿verdad? Este, entonces no toda la gente eh, se la va a pasar bien. No, no, en eh, México y en otros países, incluso aquí mismo. Sí. La, la economía se ha puesto medio medio difícil. Difícil, así es. Eh, el encierro que ha habido eh, se eh. ha dejado de trabajar como sí. regularmente se está. El confinamiento, curado. sí. Y, Definitivamente. Y pues bueno, no, no faltado los comentaristas eh, que hay este de internet, eh, que no todos van a estar con una feliz Navidad. Sí, no, no, no, todo sí. ha cambiado, todo ah, ha cambiado y, y no sabemos qué otras cosas más vaya a, a suceder, a, a, a suceder por eso pues siempre, siempre hay que estar este, en esa conexión con el Señor y, y es, agradándole... Eh, alabándole, glorificándole obedeciéndole y todo lo mejor que podamos estar delante del Señor porque así no es. sabemos el día ni la hora en que Él ha de venir así es, entonces es por eso que queremos compartir con así ustedes es. algunos pasajes bíblicos con así respecto es, a la Navidad o sea al nacimiento el nacimiento de señor del de señor, jesús. señor jesús así es entonces lo, lo queremos hacer para la honra y la gloria y la alabanza de amén Dios. aleluya así es y queriendo compartir con ustedes que nos están viendo y escuchando y los que van a compartir pues incluso vamos a hablar por ti para que lo compartas sí amén amén así es. así es así eh, es pero sí es bien importante que entendamos que la Navidad es la natividad, o sea, el nacimiento de Cristo Jesús. Exacto, así es. No es el Santa Claus, por favor. Eh, no son los regalos. No son las grandes cenas. O... Es más bien, debe ser de un recogimiento espiritual. Recogimiento espiritual, espiritual. sí, porque no... No, es este, realmente, to, todo lo que se ha estado haciendo, se ha estado practicando ya por años. Pues son, son costumbres y tradiciones que va uno a, tomando uh -huh. y, y, y a veces como que ya no lo no lo, no lo piensas, simplemente nomás lo, lo haces, sí. no lo no, no, no o sea, porque realmente... Ese tiempo eh, deberíamos de estar este, alabando y glorificando el nombre del Señor, así este, obedeciéndole, darle honra, gloria y alabanza y estar regocijados en el Señor. Sí. Y, y digo esto, hija, porque sí. en estos días que, que estamos pasando, en ese tiempo que estamos pasando, así es. mucha gente no va tener la manera de festejar como tradicionalmente lo han hecho. Exacto. Que tal así vez es. por años y años lo han hecho con sus fiestas y su, sus reuniones familiares y, y que viajan y que en fin sí sí ese ese deseo de regocijarse en la familia así es uh -huh, así entonces es. miren consideren esto y se lo decimos con todo amor y con toda Amén, Amabilidad así de es. parte del, del Señor. Amén. No son las fiestas, no son, los regalos, no son los regalos. No se sientan mal porque no van a hacer lo que han hecho otros años. Si no llevas un regalo, no se puede. Eh, olvídense de eso. Así es. Lo más importante es que Cristo Jesús esté en su corazón. Que compartamos el amor, el amor de Cristo. Y de el así amor. Así es. Y del de amor. De el amor. No importa que lo haga por teléfono, que lo haga eh, de una manera física, eh, hágalo usted, como se quiera. usted quiera. Como usted pueda hacerlo, amén. Así Pero es. no se preocupen Así por las es. cenas y los regalos y todo eso, porque no es eso la Navidad. No. No es lo que el Señor quiere. No, no, eh, no es. La no noche es. buena la han considerado, pues no, no sé, como la fiesta. Sí. Pero cuando nació Jesús no era fiesta no no no no y no era ese tiempo estaban solos ahí en, en que andaban andaban los pastores ahí en el este. mesón ahí en, en, en, en donde les dieron un les hicieron un campito ahí para que se metieran sí sí sí eh, eh, en ese establo ahí desde que, donde pues no había más que pajas y po posiblemente algunos animalitos o, eh, no sabemos qué, qué pudiera haber habido sí eh, tal vez si era tiempo así de frío como lo, lo pasamos aquí nosotros ahorita, pues no sé con qué inclemencias habrán pasado. Pues quién sabe, eh, solo Dios sabe. Porque los tiempos han cambiado mucho. Sí, sí, Mucho, mucho, mucho, mucho. Y no sabemos el día exacto que. Nos, nosotros, nosotros, nosotros, digo, nosotros, la humanidad sí, sí, ha establecido esas fechas. Sí. Pero bíblicamente yo creo que no hay una manera de saber si era el 24 de diciembre o sí, el 25 sí, no. de diciembre. Sí, no. Pero vamos a olvidarnos de eso. Olvidándonos de, la, de las fechas, porque lo, lo, lo importante que, Esa es la situación. Que el Señor hizo. Uh -huh, uh -huh. Exacto. Que Él nació. Que Él nació. Esto es lo más importante. Así es. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito lo hizo? Y, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Así en es. Uno de los pasajes bíblicos que vamos a, a utilizar. Así es. Pero tome esto. Como el mejor de los consejos o como la mejor opinión que podemos darles, antes de empezar, oramos para que así Dios es. nos use amén. y que uh, podamos darles el, el mejor mensaje posible. Sí, amén. Hablando humanamente, refiriéndome a ti que estás viendo y, y escuchando. Aleluya, así eh, es. Pues no, esa pantalla, ya sea en tu teléfono, en la computadora, en la tableta, en lo que tengas a, a la mano. Amén, amén, te decimos, amén, amén. Les amamos y les queremos y queremos el mejor de los mensajes de parte de Dios para sus vidas. Amén, así es, les amamos. Y en vamos el amor a compartir con ustedes unos tres, cuatro, cinco versículos, nada más. Así es. Y luego nos vamos a, a un momento de, de oración. Así es, pues sí, la navidad nos presenta una, pues una preciosa oportunidad verdad para reflexionar sobre el gran amor que Dios mostró para nosotros Ajá. al enviar a su Hijo Jesús al mundo. Amén. También es un momento magnífico para compartir este mensaje y ese amor con, lo que, lo, con los que nos rodean. Amén, así es. Eh, y sobre la historia de la Navidad, pues esto te ayudará a recordar, a llevar la alegría del nacimiento de Jesús y el verdadero mensaje de la celebración navideña a tus amigos y familiares. Amén, así es. Uh -huh. Así es, porque eh, así es. Entonces eh, por eso nos, uh, nos dice, ¿verdad? Ahí en, en Isaías uh, 7, 14, por eso el Señor mismo le dará una señal, dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emanuel. Emanuel. Mm -hmm. Así o sea, es. Aquí el, el, el punto este es de que Jesús nace de, de mujer, una mujer de, así, de carne y hueso, así como mi esposa. Así Pero que es. Dios la escogió una chica que, que fuera virgen. Un vaso especial. Que, que, que todavía es. no, no hubiera sido tocada por varón. Por así es. Entonces, ¿por qué? Porque lo que iba a depositar en ella era santo. Amén, amén. Así es. Cuando viene claro el pisante sí. y posa sobre, sobre María, pues imagínese, el, el, señor, el señor estaba ahí, déjeme decirlo de esta manera, mismo, así señor. bien burda. Estaba es, descargando el, ahí sí. eh, En ella Un ser que iba a nacer Ajá. Y tiene que ser puro Amén, amén, claro En, en claro una tierra que sí. pura Santa así o sea es. De, Santa de que la mujer era virgen Que era, era santa No, no, no que sí. hubiera sido una, una, una santita no, o no, cosa no, no, no, no, no no, no, no, no. Que Era una mujer que era como era pura, corriente Era pura Era una, una señorita Que todavía no había sido Totalmente íntegra y amaba a Dios Amén, así Eso sí. Así es, okay. así es. Adelante. Porque um, ahí en Isaías 9.6 dice, porque nos ha nacido un niño y se nos ha concedido un hijo. Uh -huh. eh, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero, uh -huh. admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahí no lo dice Isaías 9.6. Así es. ¿Verdad? Fíjese ve, ve, lo que dicen Consejero, uh -huh. admirable, Dios fuerte, Dios eterno, uh -huh. príncipe de paz. Príncipe de paz. En, Entonces, esa es la, la criatura que iban a hacer de, de, de esta mujer. Amén, así es. A través del Espíritu Santo, no de, de su marido, que, que sí. ya estaba prometida y, y dada. Así okay, es, adelante. así es. Entonces, el, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Ahí no lo dice Mateo 1.18. Entonces, imagínense, eh, imagínense ustedes. Y, y yo, yo quiero pensar, usted como padre, usted como madre, que su hija, que es una señorita, que la han educado bien, uh -huh. que de repente pues, salga con que está embarazada. Sí. No, pues, olvídate. Como dicen, se pone el grito en el cielo. Sí, sí, ¿verdad? sí. Entonces, sí. Eh, era un momento difícil eh, para José. Así es. Saber que, que pues que María estaba ya embarazada. Dijo, ¡Oh! Claro, era era algo... <risa> este pues... Insólito Sí, sí, sí, sí. Ok, vamos a continuar. Muy bien. Eh, entonces, eh, todo esto, todo esto su sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán Emanuel, uh -huh. que significa Dios con nosotros. Así es. Ahí en Mateo 1, 22, Así 23, es. ¿verdad? Eh, entonces, uh, uh, ahí en Lucas 1.38, uh, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, uh -huh. que Él haga conmigo como me has dicho Lucas 1.38. Uh -huh. Entonces, Lucas 1, fíjate que, qué hermoso, ¿verdad? hágase conmigo como, como tú digas, mi Dios. Amén, así Por eso es. Digo así que es. Era, si era espiritual. Claro, claro. Ella, claro. Eh, eh, Ella era, era una persona que, que conocía de amaba, Dios. Amaba, amaba al Señor. Sí. Y se prestó para que esto pudiera suceder. Porque, ¿qué va? Que, sí, que sí, no, un, privilegio un privilegio para esta chica. Un privilegio precioso, precioso. Porque el mayor de, de los privilegios que ha podido tener una mujer. Sí, claro, claro que sí. Por eso es. Este, de poder ser madre, pues. Por eso... Haber tenido del Espíritu Santo, o de parte de Dios. A, a Jesús que vino con un propósito. Sí, así es, bien, por eso bien, el, bien, bien el Señor el señor este, hizo la mujer, que es algo eh, precioso, ¿verdad? Que el, el Señor formó para la procreación de la humanidad. Entonces, este y ahí en el 45, ahí mismo en, en Mateo dice: Y bienaventurado, bienaventurada la que creyó, porque.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 Amén. Gloria al Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Eh, eh, de hecho, pues, va a ser todo lo que vamos a mencionar. Sí. Hay más. No queremos hacer muy largo este video. Así es. Pero eh, sí quiero mencionar un pasaje más que está en Juan 1.14. Así es. Y es, es el último que, que vamos a, a estar compartiendo con ustedes. Ajá. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al, al Hijo sí. único del Padre o el Unigénito, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, amén. Qué, qué hermoso es que podamos estar en esa condición. Amén. amén y qué bueno amén, que, que podamos es. estar juntos en este momento. Amén. Y que a través de este video... Podemos estar junto contigo Ahí Aleluya, precisamente ahí, sí. donde tú te encuentras Y decirte Les amamos, Ay, les amamos Y decirles Si no han amamos. entregado su vida al Señor Entrégales su vida, entrégales al, Señor. La vida al Señor Si tienes alguna duda de, de, de la salvación de tu alma ¿Por qué digo esto? Por lo que mencionabas hace un momento ¿Cuándo vamos A, a, a perder la vida? No, no sabemos, no sabemos. Puede ser hoy mismo, no puede sabemos. ser mañana, la semana que entra, dentro de un año, yo, yo no sé cuánto. Pero lo, lo que sí le puedo decir es que ya cuánta gente se nos ha ido antes de nosotros. Así es. Nosotros aquí estamos todavía. Gloria al Señor. Pero cuánta gente se ha ido y no tomaron ese momento de decirle, Señor Jesús, ven a mi vida. Así ven es. Ven a mi corazón. Así Ven es, a ser así el Señor es. de mi vida Porque cuando tú vengas por tu iglesia Yo quiero Estar en ese lugar. Amén, amén. así es y Ya no quiero ser nada más Uno más que vive aquí en esa tierra Sino yo quiero Pertenecer aleluya. A tu iglesia, la iglesia de Ay, Jesucristo sí, A la iglesia que El Señor vino a forjar A través de aceptarle De amén. recibirle como su Señor Como su Salvador Amén, amén, así es gloria Y esto es lo más importante de la Navidad O del nacimiento de Jesús Así es Él vino, sí, con un propósito hacer nuestro Señor y nuestro Salvador Amén Por eso tenemos que abrir nuestro corazón Y decirle al Señor Jesús Ven a mi vida Aleluya Te la entrego, Señor Oh, mi Cristo maravilloso Y cámbiame, y señor. transformame Y haz de mí una nueva criatura Una nueva criatura, sí, aleluya y una nueva criatura se hace cuando cambia su forma sí, de pensar, su que, forma de hablar, su forma de tú, accionar en, en la vida. Amén, yo antes amén. De, no, de no conocer al Señor, mi vida era completamente diferente y mi habla era completamente diferente. Así es. Pero hubo un momento. Y doy gracias a Dios por esa mujer. Gloria Aquí, al Señor. Dios usó también a mi mujer. Y Dios, Para que yo. Amén. Pudiera decirle, vamos a una iglesia. Así es, amén. Y que en esa ocasión, un amigo, Pedro Javier, Aleluya. estaba fuera de unas oficinas donde yo estaba yendo con un arquitecto que hacía unos trabajos de, de, de herrería. Y le digo, ¿qué pasó, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué estás haciendo aquí? Y ya me decían, es que estoy esperando. A, a, a mi esposa que, que estaba en la reunión de mujeres. Oh, oh, qué bien. ¿Qué es lo que hace? Pues no, pues aquí estamos alabando y bendiciendo al Señor. Y, me, me, me dio una pequeña plática. Sí. Gloria y, al Señor. Y le oye, ¿puedo venir? Claro que sí, te invito, ven. Gloria al Señor. Lo que es la, la ignorancia en cuanto. Sí, a, cuando no se conoce de, lo de, que es de Ir a señor, un templo sí. cristiano, evangélico y donde se predica la palabra de Dios. Amén, amén, así es, así es. Entonces de ahí el Señor empezó a hacer cambios y cambios y más cambios y más cambios y más cambios porque yo era muy diferente. Sí, no, no. Sí. Entonces mi amado, cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu, en tu vida y en tu corazón, Aleluya. tu vida cambia. Amén, cambia. amén, así es. ¿Y sabes qué me gustaría? Que un día que tú recibas al Señor Jesús, si nunca lo has recibido, obviamente, tú puedes estar haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Así y aún es. mucho mejor. Que puedas estar pastoreando en una congregación, que, que puedas ser un evangelista, que puedes servirle al Señor tú también. Sí, aleluya. Amén, amén. ¿Por qué? Porque es un tipo de agradecimiento, de gratitud, de agradecimiento, amén. Y por agradecimiento estamos aquí compartiendo con ustedes, amén. este pequeño mensaje de Navidad. Así es. De un es. nuevo nacimiento. Que hay un cambio, hay, hay, hay, hay un canto que dice, hubo un cambio cuando de nuevo nací, amén. Así hubo es. un cambio cuando de nuevo nací. ¿Por qué? Porque las cosas que yo hacía ya no las hago hoy. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. ¿Por qué? Porque viene la luz de Cristo a nuestras vidas y nos quita esa esa venda, uh -huh. a ver. esa venda que, que, que teníamos porque estábamos en, en, en la oscuridad, no veíamos, Dinieblas. no teníamos el entendimiento, pero gloria al Señor cuando Él viene a nuestras vidas. Y, eh, y lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, aleluya, mi amada, Así mi amado. Es. Gloria al Señor. Yo te recomiendo que si no lo has hecho, hazlo. Y si ya lo hiciste, si quieres repetirlo como para afianzar, hazlo. Va a ser una oración pequeñita, al pero señor. bien simple, pero dile así al Señor. Gloria señor Jesús. Nombre. Ven a mi vida. Sí, Señor. Ven, a, ven mi, a mi mente, ven a mi corazón. Venga a mi mente y mi corazón, Señor. Yo quiero un cambio. Yo quiero un cambio. No estoy contento, no estoy contenta como soy. No estoy contenta como estoy. Pero haz un cambio en mí. Haz ese cambio en mi vida. Mi Padre Santo. Señor. Oh, mi Cristo. Hoy maravilloso. maravilloso Dilo. Sí. Hoy recibo a Cristo Jesús en mi vida y en mi corazón. Hoy recibo a Cristo Jesús. Ven Señor en Jesús, Jesús a mi en mi vida. Corazón. Ya de mí Ven, una nueva criatura. Ya de mí una nueva criatura. Para tu honra, sí. para tu gloria y para tu alabanza, su Señor. Honra, gloria Díselo. y alabanza. Glorificado sea el nombre de Solamente señor. para su honra, gloria y alabanza, Señor. Sí, Señor. Yo le acepto como mi Señor y como mi Salvador. Como señor y Salvador. Y que usted me bendiga de tal forma que, que yo me parte de todo aquello sí, que nos a usted. Así se hace. Padre Santo, en Cristo Jesús, en Cristo os ruego por Jesús. su misericordia y por la salvación de mi alma. En Cristo Jesús. Sí, amén. Señor, en Cristo amén. Jesús, Señor amén, nuestro. Es todo. Gloria al Señor. Ahora, cambia tu vida, cambia tus conceptos, cambia tu forma de vivir. Amén, y amén, amén. Alaba al Señor con tu vida. Así y con es. tus hechos y con tus actos. Amén, así sea. Y que el Señor de veras te transforme. Te haga una nueva, una nueva criatura para la honra y la gloria y la alabanza del Señor. Amén, gloria y, al Señor. Bueno, pues ya estamos realmente terminando, eh, pero antes de eso, déjeme decirle que quiero que vivimos juntos por una mejor calidad de vida familiar y espiritual para todos y cada uno de nosotros. Sí, aleluya. Únese con nosotros su en, en esta oración. Aleluya. Como si estuviéramos así en, en una mesa, como si estuviéramos en una sala, eh, uno frente al otro, ustedes de aquel lado de la mesa, nosotros es de este lado de la mesa, y que podemos tomarnos de las manos como lo vamos a hacer aquí, sí, y amén. tener un momento de oración Gracias, señor. por la familia. Por eso les decimos, ¿verdad?, que por la familia y por la vida espiritual, que como nos hace falta? Aleluya. Sí, Ante señor, tanta adversidad gracias, de la vida, padre. ¿cómo hace falta? Sí, Voy a pedirle aleluya. a mi esposa que ella haga una pequeña oración y luego yo termino con otra más. Aleluya. Le alabamos, Señor, le glorificamos. Padre, sí, le señor. damos honra, gloria y alabanza. Padre, en este momento, Señor, oramos, Padre Santo, ...por todas las personitas que en este momento, Señor, estén viendo y escuchando este video, Padre. Que, Padre, usted eh, sea en sus vidas, que hagan una decisión verdadera en su corazón, Padre Santo, y que haya ese cambio en sus vidas, Padre. Que tengan la, la, la plena seguridad que usted ya está en sus corazones, Padre Santo, que usted les bendiga grandemente y que la fe crezca esa fe que se debe de tener en el corazón. Padre Santo, bendígales, bendígales, Señor, en este tiempo tan hermoso que usted eh, hace más de dos mil años. Vino, vino a morir en la cruz del Calvario, Señor, por nuestros pecados, por todo, Señor. Gracias, porque un día nació y vino, y vino para salvación de este mundo, de la humanidad, Señor. Y luego, Usted murió en la cruz del Calvario para que vengamos, Señor, a sus pies y seamos redimidos, Padre, por su sangre preciosa. Gracias, Señor, por darnos, Señor, su grande amor y su Amén. grande misericordia hasta venir a morir en la cruz del Calvario por toda la humanidad, Padre Santo, y que este tiempo sea precioso y hermoso. Para muchos, Padre, y los que estén en los hospitales, Señor, Padre, usted sea con ellos, Padre, que su mano de poder le levante en el nombre de Jesús de Nazaret, por Amén. esa sangre vertida en Amén. la cruz del Calvario, y Padre, oramos por los familiares que estén pasando por un tiempo difícil, por estar eh, enfermos sus, sus familiares, Padre, no sabemos, su madre, su padre, su hermano, no sé, Cualquier persona, Señor, usted déles la paz y el confortamiento en sus vidas, pero Amen. primeramente que lo acepten en sus corazones, Padre mío. Y gracias le damos, Señor, por esta oportunidad que usted nos da de estar dando este mensaje, Padre. Sea, Señor, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros nietos, Padre. Cúbralos, cúbralos, Padre Santo, con el poder de su Espíritu Santo. Padre mío, gracias le damos. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Ahora, si se van a reunir en algún lugar, en alguna casa, con la familia, con los hijos, con los padres. O, ¿sí? O, ¿sí? Aleluya. Vamos a evitar hasta donde sea posible el contacto directo. Cúbrase, protéjase. Así es, hay que obedecer. No salga, bueno, por ejemplo, aquí está fresco, está, está, está frío. Sí. Hoy, hoy estuvo a, a cero grados eh, centígrados. Y es bien importante que se cubran, que se protejan y guarden su distancia donde quiera que vayan. Así es, obediencia, sí. ante todo obediencia. Y vamos a, a cubrirnos con la oración de todo COVID y sí, de amén. cualquier otro tipo de enfermedad. Amén. Ore junto con nosotros, Padre Aleluya. Oh, En Cristo, este momento, Señor Levantamos nuestra alabamos voz Alabamos su santo nombre, sí, mi Cristo Y ponemos nuestras manos en el pecho, Señor Sí, Señor Así que En el nombre de Jesús, Usted cubra nuestro cuerpo, nuestra vida, sí, nuestros señor. pulmones Todo nuestro ser Cúbranos, Cúbranos, Señor Y de toda epidemia, de todo virus, de todo, virus, eres, de todo mal, supercitos. de toda enfermedad sí, Que pudiera haber Aleluya Señor, Gloria su nombre. que podamos terminar este año sí, señor. y iniciar uno nuevo. Oh, mi Cristo. Con su amor, con su poder, con su gracia, con su majestad. Con cada uno de sus hijos, Señor. Y que podamos estar sirviendo, señor, divina, señor. Con todo su corazón. Sea por la vida, por la salud, nosotros, por el bienestar señor. que usted nos da. Sí, Señor. Y Padre Santo. Gracias, Padre. Le honramos y le glorificamos. Amor. Y declaramos protección sí, señor. sobre toda enfermedad y sobre todo los Y sí, declaramos protección en el ambiente. Sí, en el nombre de Jesús. Y declaramos perfecta sanidad de para Cristo nuestros cuerpos. Jesús, sí, en señor. el nombre poderoso de Cristo la sangre Jesús. sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene Aleluya. Poder. Amén. Aleluya. Amén. Y amén. Amén. Y bueno, pues les voy a dejar una, una lámina, eh, esta que hemos puesto en otras ocasiones. Así la, es. La voy a dejar ahorita. Eh, ahí les decimos que usted nos puede eh, escribir si necesita de la oración y eso es para el apoyo y la oración escríbanos así es escríbanos para el apoyo de la oración a arroba y el señor les bendiga grandemente y no, no duden si hay algo especial usted puede escribirnos a hoy.oramos y nosotros vamos a ayudarle. Que el Señor les bendiga grandemente y que tengan ustedes, pues, una feliz Navidad en sus vidas con Cristo Jesús en sus corazones. Amén. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Bendiciones.